Hola mis queridos estudiantes, soy María Teresa Macías Joven y en este video aprenderemos a tomar decisiones de largo plazo a través de la realización de flujos de caja libre. Para tomar decisiones de inversión a largo plazo, las empresas realizan los llamados flujos de caja libre de los proyectos en los que desean invertir. Para ello, se debe tener especial cuidado al seleccionar la información que se tendrá en cuenta o no en la evaluación. En primera medida, se recomienda centrarse en los flujos de efectivo que afectan directamente al proyecto que evaluamos, al margen de cualquier otra actividad o proyecto. Esto es conocido como el principio de autonomía. Si tenemos entonces una fábrica y queremos entrar al negocio del transporte, deberíamos trabajar únicamente con lo relacionado a nuestro negocio de transporte y no mezclar estos proyectos. También es importante no considerar dentro del flujo aquellos costos en los que ya incurrimos y que no es posible anularlos, tales como las asesorías o las investigaciones de mercado, pues sea viable el proyecto o no igual vamos a tener que pagarlas. Así que no vale la pena negarle la oportunidad de surgir a un proyecto solo por inversiones que de todos modos tendremos que pagar. Otro caso son los costos de oportunidad. Es muy común que en proyectos de inversión los interesados no consideren los costos de su propia nómina o los alquileres porque la empresa iniciará en su propia bodega. Esto es un error en la valoración pues pueda que le sea más beneficioso rentar esa bodega que trabajar en este proyecto. Eso no lo sabrá, a no ser que lo registren los estados financieros del proyecto que va a evaluar. O que el costeo que haga nunca dé para asignarle a usted un merecido salario por su labor. Peor aún, que trabajar en otra empresa ganándose el mínimo sea más rentable que trabajar dentro de su propio proyecto. Así que es necesario valorar esos costos que aunque no serán salidas reales de la empresa, deben ser considerados para que la valoración nos arroje una verdadera viabilidad del proyecto teniendo en cuenta sus costos de oportunidad. Por último, y no menos importante, están los efectos colaterales. Es decir, en algunas empresas introducir un nuevo producto con este nuevo proyecto nos puede llevar a disminuir las ventas de un producto ya existente. Así que será necesario incluir en nuestra valoración las pérdidas que generemos en esa otra línea o líneas de producto. La información contable que vamos a requerir es el estado de resultados. Se puede trabajar con el estado de resultados como lo conocemos identificando costos de ventas y gastos de administración y ventas o también es posible desglosar esta información en costos y gastos fijos y en costos y gastos variables. Muy usado este último recurso en temas de proyección, porque nos va a facilitar, entonces, si tengo los variables, si cambian las unidades que se pretenden vender, entonces automáticamente puedo hacer el registro del costo y el gasto. Lo relevante aquí es poder tener el dato de la utilidad operativa, o también llamado el EBIT. ¿Por qué? Porque con esta información es que yo voy a tomar la base para iniciar mi flujo de caja. Esa utilidad operativa no la vamos a trabajar luego para restarle el gasto financiero como viene en el estado de resultados tradicional para poder calcular la base de impuestos, sino que vamos a usar esa utilidad operativa o ese EBIT eh, sin el impacto de los gastos financieros. ¿Por qué? Porque resulta que el flujo de caja libre es traído al presente usando como tasa de descuento el UAC. Y el UAC es los costos de la financiación del proyecto. Tanto el dinero de capital propio como el dinero invertido como deuda. En ese orden de ideas, si yo dejo el gasto financiero en mi flujo de efectivo, pues lo que voy a originar aquí es una doble contabilización del gasto financiero y eso sería pues un error. De esta forma tenemos una utilidad operativa igual a la utilidad antes de impuestos y sobre esa base calculamos el impuesto para llegar a una utilidad neta libre de gasto financiero. También es posible calcular el EBIT por uno menos la tasa de impuesto y esto nos debe dar el mismo resultado que con el procedimiento anterior. En el balance general también vamos a tener en cuenta algunas cuentas. La primera de ellas es la cuenta comercial por cobrar, es decir, nosotros le vamos a dar a los clientes un plazo para que nos paguen. Le vendemos hoy, el cliente nos paga dentro de 30 días, supongamos. Si le damos esos 30 días al cliente, significa entonces que vamos a tener, no vamos a recibir dinero del cliente durante ese tiempo, es decir, vamos a tener que financiar la operación. Así que vamos a necesitar dinero para poder respaldar esa cuenta comercial por cobrar o también llamada la cuenta clientes. De otro lado también vamos a tener que tener dinero para los inventarios, ¿cierto? Compramos una materia prima con la cual ponemos a producir las máquinas. Resulta que eh, adicionalmente necesitamos un poquito más de inventario que lo vendido eh, porque... Puede suceder cualquier cosa como que la máquina no sé, no alcance a llegar el siguiente pedido de inventarios eh, y la máquina se vaya a frenar. Entonces el inventario es súper importante tenerlo y para tener un inventario pues hay que meter dinero. Cuenta clientes y cuenta inventarios es un dinero que necesitamos invertir. A ese dinero lo conocemos como el capital de trabajo operativo. Se vuelve neto cuando registramos también la cuenta por pagar a proveedores. Es decir, requerimos dinero para darle un plazo al cliente para tener unos inventarios que nos sirven para la producción. Y resulta que el proveedor, hay una parte de ese dinero que nos va a financiar. Así que yo puedo tomar las dos primeras cuentas, restarle esa cuenta por pagar y ahí tengo mi capital de trabajo, ni tu operativo y son cuentas del balance general. También voy a necesitar del balance general los datos de propiedad planta y equipo, es decir, todo el dinero que vamos a invertir en los activos fijos de la compañía, las máquinas necesarias para la producción, eh, las locaciones donde vamos a estar trabajando y demás. Todo lo que esté en nuestra cuenta propiedad planta y equipo. Y ya con esa información podemos empezar a construir el flujo de caja libre. Para esta parte del video les he dejado en OneDrive un archivo en formato zip, es decir, en un comprimido. Una empresa estudia la posibilidad de recibir un contrato para proveer mermeladas de fruta a diferentes colegios del país. Se proyectan las siguientes ventas en unidades durante los siguientes cinco años, momento en el cual el acuerdo finaliza. Entonces tenemos aquí unas ventas, nos dan datos de precio unitario y demás. Eh, necesitábamos el estado de resultados, no lo tenemos, lo vamos a construir para nuestro flujo de efectivo operativo. Entonces el precio unitario es de 8.505, nos dicen que sin embargo se proyecta que pasados tres años, es decir, pasados de tercer año, los competidores entren con fuerza y será necesario rebajar el precio a 7.900. Así que registramos los 7.900. El costo variable unitario es de 1.813,63. Se espera un desperdicio aproximado, el 15%, ¿qué significa esto? Pues que voy a tener que aumentar un poco ese costo variable en un 15%. Así que queda el costo variable unitario en 2086. Y, gastos fijo, y el total de costos y gastos fijos es de 21 millones. Entonces tenemos aquí 21. 21 millones. Por supuesto, aquí he registrado dato de costo variable unitario. Necesito el total. Entonces voy a traerme las unidades vendidas hasta el año 5. ¿Cómo me lo puedo traer? Puedo usar la función transponer. Entonces voy a darle aquí igual transponer, abro paréntesis, selecciono todos los datos de venta, cierro el paréntesis y mucho cuidado, aquí no puedo dar un enter. ¿vale? Y si lo dieron tienen que volver a hacer la función porque si no les va a fallar. Entonces sin haber dado ningún enter ni nada, voy a hundir la tecla control, la tecla shift. Y teniendo Control y Shift fundidas al tiempo le voy a dar Enter. Para que el transponer funcione adecuadamente, mire que los datos de la columna se han pasado a la fila sin dificultad. Ya con esto puedo sacar las ventas, que sería unidades vendidas multiplicado por el precio unitario. Por supuesto, aquí este costo variable que es unitario lo voy a multiplicar también por las unidades vendidas para tener estos datos totales. Depreciación. Nos dicen que para iniciar la producción es necesario comprar unas máquinas que cuestan 205 millones. Nos dicen que la máquina tiene una vida útil de 10 años y el valor residual es de cero. Es decir, lo que registramos entre la dirección de impuestos que vamos a recuperar de ella es de cero. Y lo vamos a dividir en 10 años son 20 millones y medio de depreciaciones en cada periodo. Y aquí ya podemos tener nuestra utilidad operativa, que sería las ventas menos los costos variables, menos los costos fijos, menos las depreciaciones. Y ahí tenemos nuestro EBIT. En impuestos nos dicen aquí que la tasa de impuestos de renta es del 30%, así que vamos aquí EBIT por la tasa de impuestos. Eso sería para calcular el NOPAT. Y el NOPAT sería EBIT menos los impuestos. Y aquí tenemos el NOPAT. La depreciación nuevamente, la misma que colocamos al inicio, que restamos por temas eh, de beneficios fiscales, lo volvemos a sumar acá. Entonces es NOPAT más depreciación. Y ahí tenemos nuestro flujo de efectivo operativo y tenemos toda la primera parte. Lo siguiente que nos piden es datos de capital de trabajo. Observarán ustedes que no nos dan el dato de la cuenta, que es muy común no tener el dato exacto de la cuenta cuando estoy proyectando un nuevo negocio. Lo más normal es saber cuánto plazo le vamos a dar a los clientes. Aquí nos dicen que para asignar estos datos eh, le daremos a los clientes un plazo de 30 días. Así que... 30 días ahí, el inventario es de 10 días y los proveedores nos darán un plazo de 15 días para pagarles a ellos, aunque dice que eh, inicialmente nos van a cobrar al contado y una vez iniciamos operaciones, es decir, para el periodo inicial, si necesitamos comprar inventario, lo compramos al contado, pero una vez la empresa se formalice, a partir del año 1, tendremos 15 días. Ya miraremos el efecto. Entonces, ¿cómo calculamos los datos de capital de trabajo basados en los plazos? La cuenta comercial por cobrar quedaría en ventas dividido 360 para calcular la venta diaria y multiplicado por el plazo de cobro. Y esa es la cuenta clientes. Para el inventario vamos a suponer que en el periodo inicial, es decir, antes de iniciar operaciones, de iniciar las ventas, vamos a adquirir los inventarios que necesitamos. Entonces voy a tomar el para, para el periodo siguiente. Entonces voy a tomar el costo variable, lo voy a dividir entre 360 para convertirlo en diario y lo voy a multiplicar por el plazo de inventarios. Y listo, lo envío a la derecha. Cuenta comercial por pagar. Recuerden que estas son cuentas del balance general como son cuentas del balance general a 30 o al cierre de cada periodo necesito saber cómo quedó la cuenta no lo que pasó en el intermedio entonces en la cuenta comercial por pagar inicial como no me van a dar plazo quiere decir que no tengo ninguna pen cuenta pendiente de pago así que me queda en cero en, en, en el periodo inicial en el siguiente periodo voy a tener que definir lo que son las compras entonces voy a tomar Aquello que compro para poder producir la venta, que es lo que está en mi costo variable. Más aquello que compré, pero que no he vendido, que estaría en el inventario. Menos aquello que no es necesario comprar porque ya viene desde el periodo anterior, que es el inventario del periodo anterior. Y ahí tengo mi definición de compras del año 1. Como lo necesito en diario, lo voy a dividir entre 360 y luego voy a sacar el equivalente a 15 días de financiación del proveedor, multiplicando ese resultado por 15. Y me da aquí el dato de la cuenta comercial por pagar. ¡Oh, perdón! Y listo. ¿Cómo nos quedan el dato del capital de trabajo? Voy a tener que conseguir dinero para respaldar la cuenta comercial por cobrar, más para respaldar el inventario, pero el proveedor me financia esto. Así que esos son los resultados en cada uno de los cinco años. Con esta información voy a poder hacer el registro de esta parte. Entonces, Capital de trabajo neto inicial. Voy a poner un negativo para indicar que voy a tener que invertir 869.031 pesos antes del inicio de las operaciones. Luego, hay unos cambios en capital de trabajo en los que voy a tomar el capital de trabajo del año 1 menos el capital de trabajo del periodo anterior. Notarán ustedes que inicio la ecuación con un menos y abro paréntesis. Año 1 menos periodo inicial. ¿Por qué lo hacemos? Básicamente para que nos quede el resultado negativo. Y miren que la diferencia, ¿cierto? En el año 1 son 10.502.000 que tengo invertidos en capital de trabajo, pero ya traía 869. Entonces voy a colocar solamente la diferencia entre los 10 millones y los 869. Entonces aquí ya tengo como... ¿Cuánto de capital voy a tener que invertir de más en cada periodo? Y miren que en efecto, a medida que el capital de trabajo aumenta, pues voy a tener aquí siempre mis saldos en negativo, indicando, ya tengo que invertir más. Pero cuando mi capital de trabajo cae, y esto sucede en el año 5, miren que libero capital. ¿no? Traía una inversión de 22, ahora voy a necesitar solo 20 millones, eso significa liberar 1.943.250. Por supuesto como este proyecto solo va a durar cinco años y en cinco años se espera que ya eh, no se continúe trabajando, pues entonces la recuperación del capital de trabajo. Es decir, si el negocio no va sino hasta ese periodo, pues lo que esté pendiente de cobrar a los clientes tendrá que ser cobrado. Lo que esté en inventarios hay que venderlo y lo que haya que pagarle al proveedor se paga. Por ende, ese valor del capital de trabajo se va a recuperar cuando se termina el proyecto, así que me queda aquí en positivo. Y voy a sumar cada uno de estos valores para tener aquí los datos de variación de capital de trabajo neto total en una sola fila. Luego vienen las inversiones en gastos de capital. Nos dicen que para poder iniciar la producción necesitamos comprar unas máquinas y que el valor de esas máquinas es de 205 millones. Miren que también estoy colocando el menos porque me interesa eh, colocar en menos aquel, aquel dinero que salga y en más aquel dinero que entre. Dice que la máquina tiene una vida útil de 10 años, eso lo usamos para el registro de la depreciación. Y asignamos un valor residual de cero. Pero nos dicen que se espera que el equipo valga alrededor del 40% de su costo inicial al finalizar el año 5. Pues como la vida útil de la máquina es de 10 años, lo hemos depreciado con 10 años. Ahora bien, nosotros podemos ir a la di dirección de impuestos y pedir los 5 años demostrando que en efecto... Eh, va a perder su vida útil esta máquina en cinco años, ¿vale? Perfectamente lo podríamos hacer. En Colombia, ¿no? Habrá que revisar en cada país eh, cuál es su situación, pero lo normal es que no lo aprueben, ¿vale? De hecho, la norma internacional de información financiera, que es la que rige en la mayoría de países, eh, lo permite, ¿no? Permite trabajar con la vida útil eh, de los activos, la que aparezca en los manuales técnicos de las máquinas. ¿Listo? Es cuestión de presentar esa información ante las direcciones de impuestos y ya está. Vale, claro, no faltará alguna regulación que de pronto establezca unos valores y listo, pero, pero digamos que lo correcto es que corresponda con la vida útil del activo, con la utilidad que le vamos a dar a ese activo. Entonces, como dentro de cinco años esperamos recuperar el 40%, ¿Cierto? Voy a ponerle aquí un menos los 205, ¿para qué? Para que se me vuelva positivo. Y al multiplicarlo por el 40% me dice, oye, son 82 millones. Pero en ese momento, esa recuperación de activos, pues voy a tener que pagar impuestos por ella. ¿no? Que de hecho no hay problema con el valor de salvamento. Lo normal es que ninguna entidad eh, de, de impuestos ponga problema. porque Igual, en el momento en el que yo venda la máquina y la recupere, el dinero que entra, pues voy a tener que pagar impuestos sobre él. Entonces, de todos modos, está el pago del impuesto y por ello, pues no hay dificultad. Así que le retiramos en este punto el 30% de los impuestos y listo. Ya tenemos aquí lo que vamos a poder recuperar de esa máquina una vez termine el negocio y el dinero que entra. Y el flujo de efectivo es el siguiente. El flujo de efectivo operativo más la variación del capital de trabajo neto más los gastos de capital o también llamados el CAPEX. Y aquí tenemos los flujos de caja libre para cada caso. Ahora bien... Hay que traer al presente todos estos flujos de caja para poder determinar si el proyecto es viable o no. Esa traída del valor presente se puede hacer en Excel con la función BNA. BNA nos pide tasa, la tasa es el WAC, y luego nos pide seleccionar los valores. Vamos a seleccionar desde el año 1 al 5. No seleccionamos el inicial. El inicial se queda afuera, Voy a colocarle un más, esos 205 millones. Le pongo más porque más por menos es menos. Si lo tienen sin el negativo, tendrían que ponerlo con menos. Listo. Y nos dice que en términos del presente, este proyecto significaría ganarnos 143.425.024. Así que es un proyecto viable. Si convertimos esa información en tasa, vamos a usar la función TIR, y la función TIR nos dice que la tasa de rentabilidad o la rentabilidad que nos da este proyecto es del 35.38%.